Ahora sí tenemos las imágenes, un error técnico del cual le pedimos disculpas. Vamos a ver las imágenes de la inauguración de las viviendas de que el presidente Danilo Medina inauguró en el día de ayer. Eh, vamos eh, hasta tanto, vamos a ver un video hasta tanto pues lo, ubiquemos las imágenes de que circulan las redes sociales. De una visita que realizó o una parada que hizo el presidente Danilo Medina en el día de ayer. Está fuerte. Bien. Son 95 años. 95, dice. Ya, ya estoy en la hoja. ¿Qué queda? ¿No funciona? Sí, sí. ¿Ven el documento de él? ¿A mano o no? Eso es a América. la gobernadora Guadalupe. Está bien. Ok. Bueno, bye bye. ¿Cómo está usted. Ah, de Calín, sí. ¿Cómo está usted? Está, parado, sí, sí, sí. Parado, sí. no está fuerte. Está fuerte. Muy okay. bien. A ver si usted una 951, ¿no ve allí lo Ya está bien okay, la función? Que el documento es? a mano o no? Eso la a Nlls. a la portadora Wauchi, matrimonio. Okay. Okay. okay. okay. bueno, va a Bien, el, esas imágenes fueron tomadas en una parada que hiciera el presidente Danilo Medina. Al parecer estaba transitando y se encontró con este señor eh, mayor de edad y se paró a saludarle. A propósito de que eh, Blas Peralta, pues en el día de ayer la Fiscalía concluyó con la presentación de pruebas. Eh, en el día de hoy vamos a escuchar un audio de la conversación que sostuvo Blas Peralta después de haber ocurrido el hecho y sus secuaces. Vamos a escucharlo. Dale audio, más, por favor. Oíste. Aló. ¿Gerardo? hey, Voy huyendo para la capital porque yo le pedí un permiso hoy para tumbarlo con Caste. Sí. Hey. Dime, ¿qué fue lo ah, que pasó? Hay el problema que Edward le, le tiró a hablar y lo tumbó. ¿Lo tumbó? No, no, no, sí. sí. ¿y fue que te juntaron ellos. yo? ¿Eh? Sí. ¿Y qué fue lo que pasó, Gerardo? Explícame a ver. Fue, él tumbó a hablarlo y... ¿Eh? No, Gerardo, lo, ¿lo tumbó y qué pasó? Lo tumbó al chido, yo salí huyendo a ver si encontraba a alguien de seguridad, no encontré a nadie. Y cuando venía saliendo, venía todo para afuera. Y me, me iba a dar con la gipeta y le caímos atrás. Entonces lo alcanzamos y... y... ¿Pasó sí. algo ahí? Sí. Ah, ¿Están a tiro las guagua Sí, yo sé. Sí, mira. sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. No, no, no, no, no, no. No puedo hablar por aquí, viejo. ¿Nos vemos allá? ¿Dónde están ustedes? No vemos ah, allá. Vamos a ir al camino al fenastrado. ¿Nos vemos ahí? Yo voy subiendo. Ok. venga Si la gente de inteligencia te llama, tú no andas con Blas, ok. Yo entiendo, sí. Ok. Voy, voy, voy, ¿Yo voy sí. rumbo al puente ya? ¿Por qué va? ¿Por qué lado te va? Bueno, yo voy por la... Tú Kennedy con Lincoln. ¿Quién me dicó el linko? Sí. Ah, para donde usted ¿Ves? ¿Eh? Está bien, está bien, está bien. ¿Por qué? Yo, voy, yo, yo no voy a un carrito. Ah. Él es el que sabe, él es el que sabe. ¿Está bien? Está bien, está bien. Ok, está bien. Mira, yo estoy cruzando la receta, ahí mismo, después de cruzar el semáforo. ¿Tú estás ahí? ¿Tú estás ahí? No. Espérame ahí, entonces, espérame ahí. Muy Dios, ¿no? ¿Y, el canal? Te quiero? ¿Y los celulares que tiraban al bar? No, no, no. no, no, no. ¿Sos ¿Sos ¿Los celulares no los van, van, a van a ver en el vehículo? No, los celulares sí, eso sí que votaron. Eso es. ¿Y las la cámaras que están allá? ¿Dónde? En el restaurante. ¿Por qué no van a restaurar al bar? De la calle. Por aquí ellos van a hacer un levantamiento de las cámaras que por ahí. ¿Usted sabe que el, el cuerpo puede voltar a tomar el brazo? ¿Eh? ¿Usted sabe que el cuerpo puede tomar el brazo? El brazo. Pues si pudiéramos otra, otra pistola esta misma para cambiar el cañón. en la policía, en la policía en la de esa. ¿Eh? ¿Eh? ¿No, ¿Dónde podemos ir un cañón de eso? ¿Usted no ha buscado una... ya que compadre no entreguéste ah, hoy. No, no Ah, mire, ¿Cómo está allí? Voy, sí. Eh, eh, eh, no. eh... con está con... con... ¿cómo con... Con, no, ¿Con el abogado? Con... No, no, está donde buscar chan... No, para allá no. Ya, con abogado. Con cosas, con Alexis. No, Sí, pero oye, yo quiero ir a Oreña. Oreña no. Alex. Vamos, Ronnie, pensamos bien. No, que... no, no, no. Déjete, ni y así. Alex, Alex, ¿sí que quiere hablar con usted que está con Fernando no. Mire, líder, lo de los teléfonos, tenemos que ser inteligentes. Eh. Esa flota, no la tenés enganchada, porque eso no es así. Sí. Ahora, pueden tener enganchado el mío, puedes tener enganchado el chico, porque si chico está allá. Pero, pero en el lugar donde que yo estaba ahí. No, no, de los que pasan por ahí, sí. Para que algo, que, te invito, ¿tú quieres? ¿Tú quieres que el teniente, vete a ¿Usted quiere que la que la a la No me llame 222, no me llame, vótate. Pero eso está lejos, Marco Botani. Eso sí. eso ¿O lo pongo todo el leque? Sí, sí. Aló. Ah. celulares, todos tiros al mar. No, no, Vamos, no, sí, rápido, a ver Vamos Ok, ok, está bien lo huyendo para capital. Miren cómo señores, cómo estos delincuentes, después de, de a mansalva de manera brutal asesinan a un hombre serio, como el ex rector Febrillet. Cómo planifican, de manera fría y despiadada. ¿Cómo se ponen de acuerdo para botar el cañón? ¿Cómo se ponen de acuerdo para botar el cañón? ¿Cómo se ponen de acuerdo para como si nada? Como si, como si mataron un pollo fue en el hospedaje. Como si mataron, como si mataron un, un perro en la calle. Iban caminando por la calle y le dieron a un perro y le dieron en la calle a un perro, lo chocaron y lo van a votar. Éntralo ahí en ese saco y bótenlo a ese perro. Entonces, como que eso no vale nada. Entonces, así hoy, el señor Brad Peralta está pidiendo... Así el señor Brad Peralta hoy está pidiendo clemencia. Que lo ayuden, que lo perdonen, que él no quería cometer ese delito, que él no quería... Hay que, ver, hay que verdaderamente ver el descaro que tienen esta gente. Sí, la ciudadanía y el país, como dijo la esposa de Aquino Febrillet, el difunto, va a perdonar a Blas Peralta, pero después de 30 años. Cuando pasen 30 años, la, la sociedad va a perdonar a Blas Peralta. Vamos a ver las imágenes... ...de la inauguración del presidente Danilo Medina en el día de ayer de la actividad con los militares. ...y ofrecerá estancia diurna a quienes no residan allí. Será dirigido por un patronato público-privado. Lo cual permitirá darle sostenimiento en el tiempo a este centro, a través de un protocolo que ha sido elaborado para tales fines. Durante su discurso, el presidente Medina resaltó en otro orden el aumento salarial a militares y policías, que va desde 76 a 122%. Para que la gente pudiese tener un salario de dignidad, se tenían que estar inventando instituciones para que le dieran un especialismo. Eso comienza a ser erradicado en las Fuerzas Armadas. Ya no será necesario disfrutar de especialismos para comenzar a devengar salario de dignidad al interior de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También anunció que 298 viviendas serán sorteadas entre los militares y los beneficiados recibirán el inmueble gratuitamente. Se trata de 203 casas y 68 apartamentos dentro del proyecto Prado de la Caña. Y 27 apartamentos más dentro del proyecto Colina del Arroyo, que ya están terminados y esperando a sus futuros dueños. El mandatario resaltó la necesidad de dejar en el pasado el atraso cómo se ha manejado las Fuerzas Armadas y la Policía. Yo sueño con unas Fuerzas Armadas en la que ningún soldado tenga que andar detrás de funcionarios y políticos buscando un ascenso o mejorándole sus salarios. ¡Salsa paella! ¡Salsa paella! ¡Salsa paella! Otro beneficio anunciado para militares, policías y familiares es el de la seguridad social a través de SENASA. Para Telenoticias. Ya, bueno, eh, muy buena medida por el presidente Danilo Medina. Y ahora vamos a ver, antes de irnos a una breve pausa, el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela designó en el día de ayer una vicefiscal general. Esto es básicamente viabilizando para derrocar a la fiscal general, ya que el, la dictadura del presidente Nicolás Maduro, la sangrienta dictadura criminal y asesina de Maduro, apoyada por la República Dominicana, por Haití, entre otros países, por petróleo, por migajas, pues está apoyando a que Maduro siga asesinando venezolanos pues no quiero oposición. Vamos a ver estas imágenes. Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designó a Catherine Harrington como vicefiscal general un día después de que el Parlamento, controlado por la oposición, ratificara en ese cargo a Rafael González, designado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz el 17 de abril pasado. El presidente de la Sala Constitucional del Supremo, Juan Mendoza Jover. declarado en sentencia número 470 del 27 de junio de 2017, la nulidad absoluta de la designación efectuada por la Fiscal General de la República el 17 de abril de 2017 del ciudadano abogado Rafael González Arias como Vicefiscal General de la República, pues tal designación debe contar con la previa autorización de la mayoría de los integrantes del órgano legislativo nacional y al estar dentro al estar y mantenerse este en desacato, lo conducente dentro del Estado de Derecho y de Justicia era acudir a esta Sala Constitucional dada la situación de anormalidad institucional existente que choca con el Estado de Derecho. La nueva vicefiscal general fue sancionada por Estados Unidos en 2015 con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país y tomó juramento frente a los medios de comunicación hoy y no ofreció declaraciones. Harrington ha estado vinculada en acusaciones contra varios dirigentes opositores, entre ellos la exdiputada María Corina Machado, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, actualmente bajo arresto domiciliario, y el diplomático venezolano Diego Arria. Bien, vamos, ya vimos ahí eh, otra medida arbitraria de la dictadura del gobierno de Nicolás Maduro. Vámonos a un breve corte comercial y cuando regresemos continuamos con este programa. anunció que el, la prueba de un misil intercontinental. Vamos a ver estas imágenes, si esto pone el mundo con los pelos de punta. El régimen de Corea del Norte aseguró este martes que ha probado con éxito un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar cualquier parte del mundo, según anunció a través de su televisión estatal KCTV. La cadena indicó que se trata de un misil nuevo bautizado Wanson 14 que alcanzó una altura máxima de unos 2.802 kilómetros y recorrió 933 kilómetros en 39 minutos. Durante la mañana de este martes, las autoridades de Seúl y Tokio anunciaron que el ejército norcoreano había lanzado un misil en torno a las 10 menos 20 de la mañana hora local desde la provincia de Pyongyang del Norte. Aunque los datos sobre el apogeo y la distancia recorrida por el misil concuerdan con los obtenidos por la inteligencia militar estadounidense, coreana y japonesa, ninguno de los países ha podido confirmar aún que se trate de un Wansung-14. Este ensayo armamentístico norcoreano, el primero desde el pasado 8 de junio, cuando Pyongyang disparó un misil de crucero. Se produce justo después de que los presidentes de Corea del Sur, Moon Jae-in, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunieran la semana pasada en Washington para tratar la problemática del régimen. Y como ustedes saben, eh, la comisión en el día de ayer le entregó el informe de las plantas de en Punta Catalina a la Procuraduría General de la República. Vamos a ver cuando el, la comisión entregó este informe. ...unir el cambio, una serie de requisitos y de garantías para que el Estado no se perjudique en términos cuantiosos económicamente al hacer el cambio. Que el cambio no sea un daño adicional a los intereses del Estado, en el gobierno del país. Cada mes de retraso son 25 millones de dólares. Si yo fuera una empresa mía, yo evaluaría esa situación. ¿Cuánto sería la pérdida indirecta a través de la demora? Y eso es lo que se menciona en el Estado, pero se deja libre albedrío de la decisión del gobierno de qué es lo que debe hacer o convenir. Nuestra misión no es eh, dar órdenes, sino sugerir. Hay procurador. La meta, viejo. ¿Hay algún punto específico que usted debe que investigar? Es decreto, lo dice, el decreto que nos designó También, así ¿A qué hora? es. De aquí vamos para allá. Sí unir el cambio una serie de requisitos y de garantías para que bueno, eso es todo por hoy gracias por acompañarnos mañana tenemos un co-conductor invitado y vamos a hablar de ciertas irregularidades que hemos encontrado en el hospital Morillo King de un presupuesto que se aprobó en el año 2012 para comprar equipos y rehabilitarlo y de lo que dijo también el director de la OISO, el señor Pagán. Gracias por la sintonía, que Dios le bendiga, nos vemos mañana.